Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurrito del Papel. Hoy os traigo un jaúl de compritas que me acaba de traer ahora mismo el cartero de eh, Massescrack. Y lo abro, es que tiene las direcciones ahí y entonces por eso está torcido y yo no flato. Pero ahora lo abro, os enseño la caja abierta, que es una caja de 30x30. Y os enseño... Mmm, por las cositas que le cogí a Rocío ¡Tachán! A ver si me a la cámara ¡Uf! Mira, así viene el paquete Lo pongo a un ladito Y os enseño Bueno, aquí está la bolsita de regalo Que ya luego os la enseñaré ¿Vale? Vamos a empezar primero con las compras Mira, Rocío siempre lo manda así En de estos individuales en paquetitos individuales y vamos a enseñar mira lo primero que os enseño que aparece por aquí es este sello que me gustó muchísimo veis de este niño colgando en una cesta y me gustó mucho y, y lo cogí de tienda ¿eh? también cogí de tienda mira estas cuatro chapitas que la tenía en liquidación muy baratilla y entonces las cogí también cogí esta cogí es que y ya además mira todos son dais que cogí que luego os lo pongo y os hago un barrido veis este que también estaba de liquidación y lo cogí de tienda estos otros que son de navidad que luego os lo enseño este de santa como ya ha terminado las navidades pues también este que es de de veranito de mona de zinc este también de navidad este de flores y este de navidad y tengo aquí otro pero ese viene con su colección y no era de tienda así que ese os lo enseñaré ahora bueno pues esto que acordaron bueno de tú mercedes ya que se van a acordar de que mmm, luego lo, lo pongo aquí en la tabla y le hago un un barrido ¿vale? para que así que lo veáis porque la verdad es que estaban muy bien de precio mira le cogí los chibobar de estos de prima que son son y son adhesivos vale y son de la colección esa que compré en la otra tienda que no tenían los chibobar en la tienda online y entonces pues ahora los tenía ella esta de Weeblo vale tengo tengo mezclado, pero casa muy bien una colección con otra, la verdad, porque todos tienen así, tonos, rosita y tal. Esta no, esta es la de We Love. Ah, pues esta la, la cogí para San Valentín. Yo es que ya no me acuerdo porque que ya hace tanto tiempo. Esta es que es una colección, miradla, ¿no? Esta, aquí está, miradla, ¿ves? De esta colección de Love. ¿Veis? Nada, olvidad todo lo que os he dicho anteriormente Titi, torcido lleno titi. y lleno flato, titi Esta colección se la cogí a Rocío Y le cogí también los chivoas ¿Veis? A ver, vamos a abrirla Esta colección es de 8x8 También la tenía de 30x30 Y otra más, que me parece que es la de tamaño folio que... Pero yo cogí esta y os paso a enseñar, ¿vale? Es a doble cara, bueno, como la, la de prima. A ver. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Y trae, me parece que cinco de cada vez. ¿eh? Una, dos, tres y sí, cuatro y cinco. ¿Ve? Que es esta por un lado y por detrás, así. Que son ramitos de flores y llevan un mensaje que pone: Hola, mi dulce amiga o amigos, frián eh, esta que son como marquitos con, con flores y por detrás ramos de flores vamos a ver, porque aquí está el, el chisme este ¿cómo se llama? estas son las mismas esto, el, ay, el celo Esperaros que voy a pegar aquí porque si no me voy a cargar papel y este que lo quito madre mía ahora Me pongo ahí, este que lleva a corazones hecho de costura y por detrás así vale esto trae cinco veis esta que es muy bonita también, muy rosita, muy romántica de ahora y por detrás va así veis con los marcos esta, que llevan esta flor romántica, tití Mira, estos son los corazones ¿Veis? Así de costura, que yo digo Y por detrás, trae cinco, pues tarta, un juego de, de té Esta, que es como para hacer un layado. Y por detrás, ah, pues esta es la misma Estoy más jara. ¿veis? Que es la misma para La las tartas estas que son como etiquetas trae 5 y por detrás un básico y ya está trae 30 5 hojas de cada y de esta colección de Willow cogí los los Dice que son adhesivos también vale traen 45 veis por detrás y por delante sí. son muy bonitos pues esta es esa colección. Después cogí de Daika esta colección que ha salido nueva, que es la de, la de San Valentín. Y cogí este tamaño de 12x12. 12, o sea, de 12x12. 12, de 6x... Por... No. Esta es de... ¿Cuánto es? De 8x8. ¿Veis? ¡Uf! ¡Cómo huele! ¡Uf! Y viene... Mirad, la portada así. Esto ya está mato de verlo. Este trae dos de, dos de cada, ve Este va así. Este, por detrás, así. Las flores, por lo visto, en San Valentín no ella, ¿no? Prima. ¿Veis? Este. Y por detrás así. Bueno, este, por detrás así, este, como huele, es que no vea, me está dando en la garganta, <coughs> oh. y por detrás así, y, y viene con esto, que yo no creo que sea, esto que es como un recortable o algo así Pone enamorado, am, amistad, uf love, in love, uf como huele Y esta que es la contraportada, que es así, pero no vea lo lo que he echa uf yo, no, no es que no me guste, es que se me mete en la garganta y, uf y no vea Bueno, pues esta es la nueva de Daika, eh que también la había en 30x30 Mira, que se me pega aquí detrás Que no me pase como la pobre de mi Peque María Que he visto esta mañana el vídeo La pobre que se la ha quedado pegada Y has comido una hoja Con oh, perdón Pero que es verdad Con el celito este de aquí Estaba enseñando la colección a la muchacha Pues este, ¿vale? Que le he cogido Uf, como... Es que huelen que no veas Estas dos ¿Qué más? Eh, a ver... De prima Le cogí estas flores Que es como esta que es de la misma colección veis mira que lleva la rosita con lunares veis aquí y aquí lleva los lunares es de la misma colección mirad la flor esta y esta veis es esta colección que le cogí lo los ¿Qué qué más pues le cogí esta carpeta de embossing que es esta valla yo creo que yo estoy equivocada Que yo le pido a ella las tarjetas de esto de embossing Pensando que, que son sellos Y estas de casetas de, de playa ¿Veis? Antiguas de estas Bueno, antiguas Yo cuando era chica tenía una En la playa Estas dos carpetas de embossing son monas ¿Qué más? Eh, mira Uf, Uy, mira que me ha dado Pero me ha dado bien Le he cogido estas maderitas que pone Merry Christmas, ya sé que está todo pasado, pero se pusieron muy, muy, muy de oferta. Yo no me acuerdo si a un euro y poco. Traen unas cuantas. <ríe> no las pone aquí, ¿no? Uh, no. Y vienen con purpurina roja. Recuerdo que madera con purpurina. Sí. Ya la he visto. Pero, ¿y cuántas traen? Eh, aviso no recomendada para menores de tres años. Bueno, pues una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Traen seis. Y ya las tengo pues para el año que viene dije estaban súper baratas dije bueno pues me la llevo mira compré esto que son pegatinas infantiles que también estos de la tienda esto no es preventa yo creo que no no y estaban también tiradas de precio y las cogí cogí esta que también estaban de oferta que este es el de Alberto Juárez veis con el sello que os lo he enseñado antes este niño en realidad son angelitos me parece a mí pero bueno este traen 25 qué más mira le cogí este sello también muy chulo y grandote ¿Ve? que me parece muy chulo y trae uno dos tres cuatro sellos este es muy bonito qué más le cogí este otro sello que puso muchos sellos de esta casa y la verdad es que son carillos Y yo además que compré este Me gustaron las llaves con alas Y solamente cogí este Cogí A ver Lo voy a poner aquí Creo que cogí yo esto Porque yo creo que esto no me la ha regalado ella Que son, mirad, son Imperdibles de colores Pero de colores muy pastelitos ¿Veis? 50 trae y vienen en amarillo en min en azul en lila en rosa yo creo que esto no me la ha regalado pues esto lo compraría yo y son imperdibles yo no sé cómo le, le llamáis aquí se llama imperdible y viene como no veo mira son muy monos a ver, mira Falta el verde El rosa Y el verde, estos colores traen ¿Sí? Traen 50 piezas Y es muy chulo Pues esto Creo que se ha caído uno, bueno, no aparecerá Esto ¿Qué más? <coughs> pues le cogí a ver, esta colección que de mona de zinc, que ya también, bueno, como ha pasado las pascuas, pero yo la he comprado y he dicho, bueno, pues ¿sabes qué? Que no me importa que hayan pasado las pascuas, porque yo voy a seguir haciendo cosas de Navidad que después no me da tiempo, ¿veis? Y he cogido de 30 por 30, porque estaba muy barata y además trae muy poquita hoja, ¿vale? Yo no sé si la habréis visto, os enseño una por si no la habéis visto y la veis ahora. A ver, espero que se. sí, este se vea bien. ¿Veis? A ver. Mira. Esto viene tal cual, lo voy a meter en la mesa. ahí. Y bueno, son así. Supongo que vienen seis modelos, dos de cada. Este, ah, no, pues mira, eh, a, a página, a página siempre, bueno, pero creo que trae seis. Este, que se repite. Este, que es muy bonito. Este... También muy bonito. Dejo que nada más que sea una página así, va a tiro fijo. Y este con el mueble ¿no? Y este, que parece en valla. ¿Ve? Muy bonito. Y aquí, pero que se por un arrepentido. ¿no? Vale, mira, no acuerdo Ah, no. Esta no, no, no la he pasado. A ver si más que trae una, una hoja de cada. Mira. Este otro. Este. Aquí me salta uno. Este. Pues trae un diseño de cada. Este. Muy bonito también. Una especie de corona. Esto que son los recortables y, y esta que lleva la tarjeta mona este es muy bonito la verdad y bueno pues como me gustó pues lo cogí y ya habéis visto que no son dos de cada que hay uno de cada con pues todo por este pedido está también de mona de sin ¿ves? de 12 por 12 150 gramos y 12 y también pedido por pues lo mismo porque trae una de cada ¿ves? pedido y esta es como muy. Muy marinerita. Muy romántica también. Muy marinerita, no, muy romántica. También es marinera, ¿eh? Porque trae un faro, un timón. Bueno, trae también flores, la campana de un barco. A ver, os la enseño, ¿vale? ¡Ay! Nada más que esto, esta bolsa no va no a mucho rumbo. Mira, os la enseño. A una cara. Estas son las tarjetas. Las que he al revés. La bueno, pues así. Las conchas. La conchas con flores. Este con el faro, la botella, la campana. No sé si se va. Ahí, ahí. ahí. La campana. Es muy bonita. Esta. Muy alegre también. Tiene unos colores muy bonitos. Vale. Esta del faro. Esta con más flores. Y un documento. Esta con más flores. Esta con el faro y la caseta de... La que os he enseñado antes. De en la playa, así. Esta, muy chula, con la vuelve a tener la caseta. Esta, muy bonita. Esta. Y los recortes, que serían todo esto. Y ya después la que se que empieza por el final. Esta, que son de, bueno, de tarjeta. Es bonita. Una colección. Y estas colecciones están pues, bien. Y.. Y no son caras, la verdad. Después le pillé esto. Que tengo yo en la colección, pero esta no la tenía y la pillé allí de scrap, y Berry que valían a 50 céntimos, 40 céntimos. Le cogí la nueva colección de graffiti, esta de 12x12, que viene con lo básico Veis, os enseño los básicos y ya después. Pues la pedí todo lo, que, todo lo que tenía ella, no sé si en la colección completa o le faltaba No, no creo, bueno, puede ser que hubiera flores, que hubiera flores flore de grafis, pero no la pedí Entonces recogí unos básicos que son estos este, que viene, este Bueno, viene la doble cara, eh, pero por detrás, mira, este, que por detrás es así Este azul, que por detrás es azul, liso, este de raya, que por detrás es azul, liso este que viene con flores, por detrás el, el borgoña este, liso. Este de raya, que es borgoña liso. Este de flores. ¡Uy! Esperad que se toma. Y si lo abro se me va, ¿ves? Este, que es de flores, y por acá un verde liso. Y este, que es igual que el otro, pero en verde. Y por detrás, pues, será un verde liso. ¿Ves? Este. Este es de grafi, que es el básico de este. Que esta en la colección. Y viene... Con, con las pegatinas ¿Veis? Bueno Os voy a enseñar las pegatinas que vienen por detrás Porque ¿Veis? Estas son las pegatinas Que son muy chulas también Muy bonito Muy, muy rojo Muy bonita Y, y esta es la la colección. Viene, eh, creo que... Pues viene, que no hemos quedado sin batería. Eh, estos son, vienen dos papeles de cada. Mira, este es el derecho y este el revés. flores ¿Vale? Este es el derecho Este este el revés. ¿Qué es muy bonito este. ¿Ves? ¿Vale? Este también. Los dos, los, dos, los dos, Este, que bueno, son recortables. Vienen dos por detrás y así. Este es muy bonito. Y por detrás así. Creo que son muy monos, la verdad. Este, recortar es así. Este, que son las tarjetas, son grandes, ¿eh? Las tarjetas, por lo menos esta, y esta son grandes Y por detrás, así, también papel muy bonito Esta de bien, a esto lo llamamos nosotros conejitos Y por detrás es así, también es bonita Y esta, ¿ves? Esta de detrás es así Pues son muy bonitas Y de esta colección de Graffy También sacó, también sacó ella Lo que también los cogí vale las tarjetas mira que vienen a doble cara son postales como tipo postal y son a doble cara a ver estas son las grandes pero después hay chicas veis mira son como postales y vienen dos de cara vienen por delante y por detrás mira esta que por detrás es así esta que por detrás es así esta es así, la doy vale ¿eh? ve, esta, que por detrás es así, esta por detrás, esta, que por detrás es así, y ya de la grande, esta es la última que viene, que por detrás es así, son bonitas, son bonitas la verdad, y aquí, como tienen buen tamaño, cogen, cogen foto, ¿eh? y después de la chiquitita, que viene igual, vale vienen dos de cada, una esa por delante y esta por detrás. Esta, que sería así, apaisada. Y por detrás, así. ¿Vale? Esta. Y por detrás, así. A ver, que no me salga de plano. Esta, apaisada. Y por detrás, apaisada, es así. A ver, esto, pues sí, sería así. Porque el derecho está así, así que sería así. Esta, el conejito que yo digo. ¿vale? Y por detrás, así. no sé verá así, yo la tengo que Esta, que es apaisada. Y por detrás, así. Y por último, esta. Y por detrás, así ah, veis estas serían bueno pues unas tarjetas como unas postales yo la verdad es que pocas veces las compro entre otras cosas porque las tiendas tampoco las no las suelen no las suelen traer estas no sé si la he enseñado esta es chiquitita ¿eh? y por detrás así también cogí estos que son chisboas de cartón duro y esta es, eh, no es como como las pegatinas que trae, porque estas pegatinas son duritas, pero esto es cartón, cartón, ¿vale? Y entonces pues le cogí esta y por último los chipboard, que son todo esto, ¿vale? Que traen, pues lo pone, traen también marcos de fotos, creo que traen 51, Sí, 51 pieza. Luego hago un barrido, ¿vale? Para que lo veáis. Y ya, por último, enseñaros que lo último que yo compré fue este acetato que viene como con estrellas, que es de la colección de este, de Wonderful, que también estaba de oferta. Hombre, la verdad es que el acetato no es muy gordito, ¿eh? Mirad. No es un acetato muy muy gordito. Pero yo no tengo mucho así estampado. Y digo, bueno, si no, para ahora, para otra vez. Digo, ya ya lo tengo. Y, y ahora, no, enseñar no, lo que he Pues me, me abra. Siempre me hace ilusión verlo porque la verdad es que sorprende. Mira, me ha regalado clip, bra, de... Pero un montón de corazones, de clips chiquitines, bueno, bueno, de flores todo esto lo que pasa que no lo saco porque se me van a perder estos me ha regalado estas flores de en celeste y en color marfil de scrappy berry que está guay son chulas ¿eh? Eh, me ha regalado estos brazos de cumpleaños Y también mira qué chulos son son 21 piezas bueno, de cumpleaños Estos no tienen temática ninguna Incluso el de corazón ¿Veis que hay dos? Lo puedes poner para San Valentín El de las flores también No sé, el del regalo para Navidad también vale bueno, lo puedes poner Aquí pone Happy Verde. Pero tú lo puedes poner para lo que quieras Me ha mandado esto recortable Que supongo que también serán De cumpleaños Con los globos, las donas, los donuts Y todas esas cosas que pone aquí Ah, no sé, viene en polaco esta, pues si no me sale en inglés ya imagínate el polaco y después me han mandado esto que ya ahora lo suele mandar mucho ¿ves? que son recortes de colecciones de páginas y está muy chulo te la recorta así ¿ves? por el lado de mirad, esto se puede recortar esta es de navidad de lo mirad qué bonita, de flores hace un un marca página un punto de lectura está guay mira este qué bonito el del dragón con el castillo hay dos qué gracioso este y este que tiene unas florecitas blancas muy bonitas y este en rosa pues muchas gracias Rocía y ahora por último enseñaros que me ha mandado estos estos charms en color de scrappy berry Cuco. ¿Os acordáis de los cucos? Mirad, con las piñitas colgando y todo Son cucos Los relojes de cuco Están súper chulos ¿Veis? Y me han dado una bolsita Qué bonitos son Que traen 3 y 3, 6 9 y 10 Me gustan, ¿eh? Me gustan mucho Bueno, espero que os haya gustado todo a mí me ha encantado. Yo estaba metiendo prisa. Como ahora viene San Valentín, pues quería la, las colecciones de... Las colecciones de, de San Valentín, ¿vale? Porque digo, las quiero usar como esta. O como las de Daika. Que la de Daika me parece que voy a abrirla, me voy a salir. Y dentro de un ratito dentro porque se oren un poco. No veas tú. Como huele. Y nada más. Eh, espero que os haya gustado. Os paso a continuación el barrido de la... De los Daika, ¿vale? Para que... Para que lo veáis por si os interesa, porque de verdad que estaban muy, muy, muy baratitos. Los tengo aquí, los voy a poner en la mesa y le hago el barrido. No hago ruido, no hago ruido, ¿vale? Ideas para hacer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 Bueno, y esta, la última ha sido la de Xavi Babigir. Eh, que es la última que os he enseñado, si os habéis fijado, os he enseñado los daikas de, también de la colección. Esta que yo he dicho que era romántica, que era si también traía el faro y tal, también compré los daikas. Y de las de Navidad también. Pues nada más, hasta aquí mis compras que espero que os hayan gustado, yo creo que bueno se le puede sacar provecho y, y si así me queréis dar un like, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras, de verdad y muchísimas gracias a las que siempre estáis ahí apoyándome, nada, te deciros adiós, nos vemos muy pronto y cuidaros mucho que... Que la cosa no está para broma, así que cuidaros y nos vemos pronto, chao, besito. chao, romántica, acuérdate tú, y con este? titi, torcido y lleno flato, yo cuando era chica tenía una, Los chismes esto, Uf, como huele, chao, uh, mercedes, Qué más jara, el chisme este, ¿Eh? pero no vea lo lo que he echa. liquidación, que no vea, me está dando en la garganta, uy mira que me ha dado, pero me ha dado bien, y la titi, este? -ti? en la playa,